Buenas tardes, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero canino Irema Curto Canels de Presas Canarios. Bueno, hay una persona, un joven que, según me comenta mi hijo, porque yo nunca miro quién me escribe o no me escriben, porque estoy muy liado también y no puedo responder. Entonces, me ha comentado que, ¿por qué? que un joven ha preguntado del Bull Terrier Posu. Eh, que yo tengo ahí detrás de mi espalda, bueno, yo lo tengo como recuerdo. Esto es de hace muchos años, como podrán ver. Eh, yo estaba de visita en Gran Canaria. Les voy a hacer un relato. Estaba de visita en Gran Canaria, no recuerdo para qué, porque yo, yo viví en Gran Canaria, hace dos, eh, estuve seis años, eh, y luego ya, de eso de antes del 75, antes del 74, vivía en Gran Canaria, pero como mis suegros vivían aquí en Tenerife, cuando regresamos de Venezuela, como ya he relatado, en más de una ocasión y por escrito también, pues como vinimos de Venezuela con una mano atrás y otra mano adelante, porque al año de estar allí regresamos, nos repatriamos, eh, pues vinimos aquí a casa de mis suegros que teníamos casa que teníamos comida y a partir de ahí fue cuando ya acto seguido a los pocos meses eh, mi esposa mercedes fue como profesora interina la destinaron eh, a tamaimo y por eso fuimos a tamaimo si le dan a granadilla pues hubiésemos ido a granadilla o a otro sitio y fuimos a tamaimo y a partir de entonces yo pues una vez ya establecidos en tamaimo <coughs> Me desplacé a Gran Canaria, recuperé Bobby, Piba, la pareja de Podencos y Vicencos que tenía eh, el, el Doberman Odín y la pastora alemana eh, que tenía allí de Luis Sol de Villa de Benito, una perra preciosa que había comprado en Madrid. Entonces, ahí empecé yo como criador y como adiestrador. Bien, en uno de los. Posteriormente a eso, yo eh, fui a Gran Canaria. Y en la plaza Santa Catalina, iba yo en una dirección y de frente venía una joven alta, muy guapa, resultó ser sueca, en shorts, en pantalón corto, y un niño de una mano y otro niño de la otra, una niña y un niño y un Bull Terrier blanco. Antes de irme yo a Venezuela, que visité a Salvadorito para dejarle mi perro Bobby hasta que yo regresara de Venezuela o que yo lo recuperara desde allá, ya veríamos cómo, porque no sabía muy bien cómo iban a funcionar las cosas, pues eh, Salvadorito tenía un Bull Terrier y si no recuerdo mal tenía también un Dálmata y el Bull Terrier se lo había regalado una señora extranjera, no sé si inglesa y claro, como este Salvadorito era de la época de sus años mozos, de las pechadas de los perros se, se cruzaban Bull Terrier Bulldog inglés, mastín español, perro de ganado a la tierra, perro majorero que era el perro ganadero de aquella época que nada tienen que ver los de nuestros días han ido a menos a menos como raza los de Fuerteventura Bien. y entonces al ver yo a la joven que venía caminando con un Bull Terrier la paré, me presenté y le pregunté si tenía cachorros o si iba a tener cachorros de ese Wulterer, porque por su Pansas Craft Mosquito había nacido en Suecia. Y esta joven, por lo visto, vivía en Tenerife, eh, en Gran Canaria, eh, con el marido, me imagino yo. Y, y me dijo que no, que no, no tenía cachorros a la venta. Pero que quería, si yo estaba interesado, venderme, venderme el, el Bull Terrier, porque ella tenía un cachorro, hijo de ese perro, y que no podía tener los dos. Entonces, pues, le dije que bueno que sí, que yo le compraba el perro. Era impresionante, ¿eh? pero impresionante. Yo había visto muy poco de Bull Terrier, sobre todo en fotografías, en revistas, pero a mí el Bull Terrier me impactó. Y le pregunté que cuánto pedía por el perro. Me dijo 40.000 pesetas. Le dije, muy bien, digo, yo no tengo aquí 40.000 pesetas, pero en cuanto yo regrese a Tenerife, le giro a usted el dinero. Bueno, nos tuteábamos. Te giro el dinero y a tú me mandas, yo corro con los gastos de envío, el transportín y tal. Dice, no, yo tengo, yo tengo el transportín, una manga de adiestramiento y tal, y yo te lo mando para Tenerife. Muy bien, llegué aquí, ilusionadísimo pero ilusionadísimo contentísimo eh, le giré el, las 40.000 pesetas que era un dinero en aquella época eh. estoy hablando del 75 76 principios entonces efectivamente esta joven cuando recibió el dinero me mandó por avión el perro Dentro de su transportín y una manga de adiestramiento. No la típica manga de, de adiestramiento deportivo o civil fravo alemana, no, no tiene nada que ver, era otra cosa. Bueno, ¿qué me planteé yo? Pues lo primero que me planteé, meterlo en el presa canario. Lo primero. Así como yo después metí el, el bulldog inglés. Porque cuando yo digo que no había raza, es que no había raza. Y quien me diga lo contrario, miente, conscientemente, o es un inconsciente. El que fulanito tuviera un perro que no se sabe muy bien lo que era en Gran Canaria o en Tenerife, mira que yo di vueltas. En Ciudad Jardín, el otro día me acordaba yo, en Ciudad Jardín iba yo una vez con mi maletín por la calle eh, y, y, en una, y yo estaba con la matraquilla del, del perro de presa, no canario, sino un perro de presa. Y entonces vi allí en un jardín de una familia pudiente, porque era un jardín de lujo. Vi un perro ancho, leonado, anchote, que era el modelo, el modelo que yo tenía en mente eh, y llamé, por tele, llamé el timbre y pregunté por el perro y bueno, no sabían de dónde venía, no sé, pero no había perras ese era uno pero probablemente era un cruce en segunda generación de dogo alemán de la época con bulldog, bulldog inglés casi seguro segurísimo aquella anchura de pecho pero era más alto por supuesto que en, American, digo, que en, un, que en un English bulldog ¿no? Y luego el que había visto yo también en el, en el darse Darsen exterior, en los nuevos depósitos comerciales de Salvadorito de Capa Bardina, pues era un perro de esas características, pero bravo como el solo, pero ¿cuántos había de esos? Si Salvadorito, que era del mundo, era de ese mundo, pues allí tenía una perra boxer, atada allí con una cadena, y tenía tres cachorritos, me parece que eran de ese perro con la perra boxer. Y Salvadorito me dijo a mí, que si conseguía yo una perra de presa para ponérsela al perro porque no había, él mismo me lo dijo y luego ya me fui a Venezuela y de perra nada entonces eh, lo que a mí se me pasó por la cabeza era cruzar para sacar perros de presa porque esto del perro de presa incluso dentro de mi mente fue evolucionando con el tiempo con mi experiencia en los perros, con mis conversaciones con unos y con otros. Yo iba buscando a los viejos para preguntarles y tal. Bien, pues la idea mía era cruzar con, para sacar perros de presa. Y luego con los años, el perro que me trajeron a diestrar aquí, de un comisario de policía que hace muchos años que murió, que era, no sé si él era de Gran Canaria, podría ser, eh, pues este señor, que era comisario de policía, me lo trajo a diestrar y ese perro lo había comprado por 40.000 pesetas de cachorrito Antonio el Carpintero de San José, un barrio de allí de Gran Canaria, que los que son de Can Gran Canaria, o de aquí, pero pues sobre todo de Gran Canaria, saben cuál es el barrio de San José, en la parte trasera del casco antiguo. ¿vale? Donde vive Miguel Vega y donde vive... Un peluquero, creo que se llamaba, que era peluquero. <coughs> ya lo mencionaré en algún. Tengo que mirar en algún, en algún artículo mío que los menciono, porque así de memoria ahora mismo yo no tenía nada preparado. Manuel me ha dicho: Mira, que un señor un joven dice del Voltaire, digo, pues yo hago el vídeo para explicar un poquito por dónde iban los tiros, ¿no? Bien. Esa joven sueca me mintió. Porque cuando yo crucé este perro con una perra, no recuerdo cuál, no recuerdo cuál, crucé con ese perro, el perro este, yo estaba en Tamaimbo en aquella época, luego ya inmediatamente, bueno, inmediatamente no, al cabo de un tiempo, después de yo comprar el, el bull terrier, compré esta finca con lo que yo había ahorrado un millón de pesetas con lo de los perros, vivíamos con el sueldo de mi mujer. 17.000 pesetas y eso nos daba para comer, para pagar alquiler, para mantener los hijos y lo que yo ahorraba, lo que yo mmm, cobraba de la venta de una camadita de podencos y vicencos, de la primera camada de pastores alemanes, que no recuerdo cuántos eran, 5, 6 o 7, a 12.000 pesetas, con lo que yo cobré también del, del Tobi, 12.000 pesetas, al señor este de la gasolinera del sur, el otro al señor de la Laguna, que era Palmero, el señor Monteverde, la de Marían Bautista, y a él, bueno, pues de aquí, de quico de la de Desma, que vive aquí cerquito de donde vivo yo, a un kilómetro, menos de un kilómetro, y así yo, yo ese dinero lo metía a plazo fijo, en el banco de allí, de, de Guía y de Isora. y con eso yo ahorré para comprar la finca esta, que no había nada, esto era un barranco, habían vendido la tierra para hacer fincas de plataneras en el sur, aquí, en la península no hay esos problemas, pero aquí sí había esos problemas, hoy en día no dejan mover tierra, pero en aquella época sí, esta finca que compré yo, habían estado sacando miles de camiones de tierra durante años, Tierra que no tenía ni una sola piedra, era tierra, lo que aquí llaman tierra de barro. Bueno, pues cuando yo compré la, la finca, 10.500 metros, pues no se pueden imaginar lo que era esto. Ahora llegan aquí y dicen, uy, qué suerte, Manuel Curtó, mira tú el criadero que tiene, mira tú las instalaciones hípicas que tiene. Bueno, pues en aquella época no se puede imaginar lo que era esto. Hubo que empezar poco a poco, cuando nos estable no le voy a contar la historia porque sería largo y tendido. ¿no? Bien, entonces... Ese bull terrier, llanta Maimo, no, no intenté yo nada porque ya compramos esta finca. Luego, ya una vez aquí, y yo cubrí una perra, no recuerdo cuál, con ese perro, no quedó preñada. Cruzó otra perra luego, yo tampoco quedó preñada. Y a la tercera, yo caí en la cuenta y digo: Este perro es infértil. Ya no me moleste más. Tres perras, en pleno celo, cubriciones naturales, en su. Vamos. Días alternos tres veces, bueno, pues esta joven no tenía ningún cachorro en su casa. Probablemente ella intentó criar con el perro que igual tenía una hembra adulta y no funcionaba, no quedaba preñada, pues entonces vio, vio el cielo abierto. Vender el perro, 40.000 40 pesetas ya dios muy buenas. Yo nunca más vi, bueno, pues decepción total por mi parte, ¿no? Pero bueno... Después de eso yo tuve más bullterriers. y yo quedé con la matraquilla del Vultères y a mis manos llegó un Vultères blanco, no era posu, nada que ver y un día yo cogí se lo vendí a un joven que venía por aquí del mundo del presa en mil pesetas y no tenía el dinero, digo mira me lo pagas como puedas cuando puedas, llévatelo. Yo con tal de no estar alimentando no me gustaba el perro. No crucé con él. Otra vez me trajeron un bull terrier espectacular de capa tigrada. Espectacular. Me lo dejaron para residencia. El hijo del cónsul de cónsul de aquí, de no sé qué país europeo. Eh, me dejó el perro colgado, me pagó los días que me dijo que iba a estar, pero luego de Polonia, del cónsul de Polonia, cónsul embajador, no sé, me imagino que era un cónsul, porque embajador sería en Madrid, pues de Polonia, nunca recogió el perro. Tenía un físico espectacular, pero yo me di cuenta enseguida, porque yo ya tenía mucha experiencia trabajando los perros, y este perro lo, lo, lo probé un poquito con, en el ataque y todo eso, y el perro no daba la talla. Era un perro muy cariñoso, muy eso, pero no... Así como el pozo sí. El posu el en el ataque hacía presa en la manga y no había quien lo soltara. Y se me agarró ya en tamaimo con un perro. Yo lo soltaba allí, tenía uno, dos caballos allí, un potro y un potro... Eh, allí en Tamaimo, en lo que llamaban el cascajo, en una cuadra que alquilé yo de una casa abandonada, de las antiguas. Eh, yo dejaba el perro suelto por ahí un ratito, mientras yo atendía a los caballos, luego lo cogía y me lo llevaba para mi casa. Bueno, y en una de esas, pues oí una escaramuza un poco más arriba, voy corriendo para allá, el pozo se había alejado, cogió el perro, un perro bastote, cruzado de, vaya, de pastor alemán, no se sé sabe qué, pero grande y lo tenía cogido por, por el cuello, el pozo, y no lo soltaba. El pobre hombre, que era albañil, el yo nunca había hablado con él, el pobre hombre disgustadísimo, que me mata al perro, casi para arriba, y yo no podía soltar al perro. No había manera, al final, como yo no sé cómo me las arreglé, solté al perro, logré que lo soltara, y adiós, muy buenas, ya después tenía yo pues, muchas precauciones, no dejaba al perro suelto, y tal y igual. Bueno, pues aquí en la finca, una vez también se me agarró con otro, por un descuido mío, y, y la misma película. Vaya perro con coraje, pero era infértil. Y una, yo por las noches, para no tener problemas con él, aquí en la finca, lo soltaba, por ejemplo, a las 6, 7 de la tarde, que estuviera por aquí, él solo no se iba, nunca. Los demás estaban encerrados. Y una noche, pues no, vino, no estaba por aquí a la hora. Él daba un su paseíto y volvía. Y una noche no venía y... Oí algo por fuera, de donde yo dormía, me levanto, y lo vi enroscadito en un rincón, y yo acariciado le digo, ¿qué te pasa, por su te Lo vi en las últimas, y lo miré por la barriga, lo vi mordido, lleno de sangre, y, y tenía la barriga abierta. Bueno, yo saqué la conclusión de que este perro se alejó, se metió... En alguna, aquí hay varios cazadores en aquella época más. Se metió en alguna casa de aquí del campo donde tenían a lo mejor cinco o seis podencos y arremetieron todos contra él y casi lo matan. Y bueno, eh, murió esa noche, murió esa noche. Así que no, no pude sacar cría con el Bulter en ningún momento, en ningún momento crié con ningún Bulterrier. Pero lo que yo me refería, el perro ese del comisario que venía de Antonio el Carpintero, que yo no lo conozco, no lo conozco, de allí de San José, ese perro tenía que era el padre de ese del comisario, era el padre del chío primero, que eso era de armas tomar, un perro no hay otro. Eh, era cruzado, tenía los cruces que se hacían en aquella época de Mastín Napolitano de la época, no esto de ahora. Bull Terrier y American Stafford. Los American Pitbull no habían llegado todavía a Canarias, que yo sepa. No habían llegado. Después empezaron a llegar alguno que otro. Eh, y American Stafford, pues yo no sé quién sería el que trajo los primeros American Stafford. Eh, no tengo ni idea eh, cuando hago un vídeo sobre Agustín López Melo hablaré de American Stafford entonces ese perro yo crucé con una perra mía y me dio algún ejemplar, algún cachorro con la cabeza ahuevada del Bull Terrier Yo no sabía si ese perro del policía tenía Bulter. De eso me enteré después. No recuerdo cómo fue. Igual Miguel Vega porque lo conocía. Son todos ahí del mismo barrio. Sabían todos los cruces que hacían para, para las pechadas. Porque Antonio era para las pechadas. Lo mismo que los de Miguel, Miguel Vega y muchos otros. Y qué pasa que yo esto es una denuncia. No, no, no, en aquella época era lo que había. Allí no se hablaba de raza, allí solamente se tenía, había renacido eh, la afición a las pechadas. Y luego, bueno, otra vez en contra de las pechadas y se acabaron las pechadas, pero duraron un tiempo. Y aquí en Tenerife vino de rebote y también duraron un tiempo y muestra de ello que hace un par de años o tres, aquí en Candelaria por ahí, eh, la que se armó con los... Eso ya eran peleas y seguramente hay que con apuestas... Claro, eh, yo sé de muy buena tinta que estos de aquí les, estaba, les estaban haciendo un seguimiento. Porque claro, estaban metidos también algunos en el mundo de la droga y de las peleas clandestinas. Entonces les tenían intervenido los teléfonos. Lo sé porque un primo segundo mío, la madre es prima carnal mía, eh, y me lo dijo una vez que estuve hablando con él que los estaban siguiendo a todos, cuando estuvieron ahí, ¿eh? los pillaron con las manos en la masa, y de entre ellos había un conocido mío, no voy a decir amigo, pero bueno, tampoco era enemigo, no que me traían perros a cortar orejas aquí, porque yo tenía mucha experiencia, bueno, pues los tenían los teléfonos intervenidos, y, y bueno, ¿eh? los enjuiciaron, y alguno fue a la cárcel, me consta que está en la cárcel y otros que pensé que podían estar allí luego me enteré que no que no estuvieron ahí o bien porque estaban fuera del tema o porque temían que pudiera pasar algo y no quisieron estar pero sí que son del aficionados a las pechadas ¿no? y esto de las pechadas de los perros aquí en canarias estuvo muy muy en auge sobre todo hace muchos años y luego en el renacer -re este de los años 70 para acá que duró unos pocos años pero duró ¿eh? había bastante gente metida y no tenían conciencia de que eso era que era una ilegalidad lo sabían pero que era una crueldad como dicen los animalistas no porque eso se ha hecho y en el en japón están legalizadas ¿eh? Están legalizadas y están eh, reglamentadas con sus jueces y las riñas de gallos en tantísimos sitios y aquí en Canarias también, lo que no se permite la asistencia de niños pequeños y de niños y bla, bla, bla, bla, bla. Pero luego está autorizado, bueno, autorizado o no, la cantidad de barbaridades que estamos viendo en el mundo eh, que no quiero entrar, no quiero entrar. Estos que hacen las leyes para una cosa, después arman la que arman, como políticos, en las guerras y todo eso, por intereses inconfesables. Bien, pues entonces sí que entró en mi línea el bull terrier por parte de Chio. Pero claro, a medida que uno se va alejando en los cruces, eso desaparece. Pero cuando yo crié, por ejemplo, con una hija de Chío, Gara creo que se llamaba, no me acuerdo ahora, tendría que mirarlo, eh, una perra muy guapa, muy buena, muy buena, y algún día hablaré que fue de esa perra, cuando hablemos de Tauco, del, de Roberto, el que tenía el criadero Tauco, que duró poco tiempo, haremos un vídeo, dentro de poco, porque entran en juego distintas personas eh, que forman parte del mundo del perro de presa además alguno amigo mío, muy, bueno, muy buen amigo, uno de ellos entonces eh, esa perra que yo crucé chío con una perra mía me dio un ejemplar o dos hembras que se les notaba mucho el Bull Terrier pero que mucho, ya no era la cabeza cuboide del perro de presa canario del que hablamos en el estándar, no, no. ¿Se ha repetido eso en el tiempo? No, no se ha repetido. Eh, quería aprovechar también, ya que estamos hablando del Bull Terrier, que era lo que se utilizaba para las pechadas, tanto en Tarife como en Gran Canaria, porque me decían a mí los viejos que la mejor presa era la del Bull Terrier, y los mejores pulmones, pero la mejor presa era la del perro cruzado de Bull Terrier. Lo que pasa que era un fisco, como dicen aquí, no era pequeño. Y claro, ellos querían perros de cierta envergadura. Bien, pues entonces quiero referirme ese perro, lo, lo único que transmitía mucho el blanco, porque predominaba el blanco en el Bull Terrier, y la cabeza huevada. Yo no sé lo que habrá metido por ahí, sobre todo en Gran Canaria, de Bull Terrier, probablemente. No lo sé. Probablemente, pero ya eso está borrado. ¿no? Pero quería referirme ahora al bulldog inglés, gruñón, eh, que, el, que lo que costó generación tras generación de cruzar con presa para ir eliminando los labios leporinos, los rabos torneados o rabos partidos, que son eh, típicos en los, los bulldogs, ingleses, ¿no? Eh, y varias características el prognatismo y eso me lo encontraba yo una generación y a la siguiente también entonces eh, me consta me consta de forma indirecta de que las personas que cruzaron posteriormente a mí con bull terrier, con bull terrier de mucha más baja calidad que, lo, que el gruñón tenían el mismo problema los prognatismos que son reincidentes porque el bulldog, bulldog inglés es una raza muy fijada desde hace muchas generaciones y ahí está el tema el terrier es una raza muy fijada ¿Eh? no sé si la raza que utilizaron era el Wellington Terrier perro blanco de pelo más bien rizado de cabeza carnerada que fue la que le transmitió el, el, esas características al Bull Terrier, ¿no? que era del bulldog antiguo inglés, con el Bellington Terrier y sacaba el Terrier, si no estoy equivocado. Entonces, el mayor problema que, que hemos tenido al cruzar con Bulldog inglés ha sido pronatismos, rabo torneado, labio leporino, Y quien cruzó también, ahora me acuerdo yo, con Bulldog inglés aquí, Sergio, de aquí de Candelaria, que le conocemos, Sergio, no sé si vivirá este señor todavía, que era mecánico, muy amigo, fue durante muchos años muy amigo de Mario Montecchi. Nos lo encontraremos cuando hagamos el vídeo de Mario Montecchi. Que iba a ser interesante. Eh, no puedo dejarlo aparcado ahí. Entonces que quede constancia que mi palabra, vale, no se cruzó, porque no era fértil, porque si no yo hubiese cruzado con él, ya hubiésemos visto los resultados, de eso no se puede hablar, y yo me las hubiese apañado para ir borrando todo eso. Lo importante es la calidad de los ejemplares que, que uno vaya a sacar, ¿no? y a veces uno cruza y no, no funciona, no funciona, porque yo lo probé, Hablaremos también del American Stafford. Y hablaremos del American Stafford también. Que yo lo introduje aquí en Tenerife. Me parece que el hermano de ese, este Oramas, que había estado muchos años en Norteamérica de chofer de, de camiones, me parece que trabajó allí. Cuando vino aquí, que se repatrió después de muchos años, luego no sé lo que ha sido de él. Si lo veo, no, no, no lo conozco. El hermano de Ricardo Oramas mayor que él bien, pues este señor trajo American Stafford pero me parece que no, yo traje antes el American Stafford antes de que llegara este señor de, de Estados Unidos sí, antes sí. entonces el, el, los problemas con los que se encuentra los problemas con los que se encuentra un creador de raza son muy grandes muy grandes quien no ha pasado por ello no tiene ni idea, ni la más remota idea. Eh, sacar un perro de cabeza cuboide, de buena morfología, de buena altura, de buena longitud, amplitud de tórax, sin canal frontal, o sea, sin stop, canal abierto. Eso que yo repito constantemente, para mí ha sido muy difícil muy difícil y me han preguntado con frecuencia bueno Manuel, ¿y qué le meterías tú? nada ya nada hay perros de lo que sea, de lo que venga hay perros que pintan bien y si no resulta el cruce el, el, el apareamiento pues a otra cosa mariposa pero yo en los últimos años siempre tengo que hacer limpia cuando meto un perro que no es de mi línea, pues yo ya lo sé. Ahora procuro que sean perros buenos de bocas, de bocas correctísimas y de buenas caderas, que tengan hueso. Luego a lo mejor hay algo de desviación de aplomo, que es un problema. Aplomos delanteros. Es un problema. Es un problema, por ejemplo, fijar esas cabezas, que es lo que caracteriza a la raza. Y eso lo tuve muy en cuenta después de haber leído el libro sobre el pointer inglés de mi antiguo amigo Gabriel Palacio de Barcelona que escribió unas monografías y el que me regaló era sobre el pointer cuando él estuvo aquí o cuando yo estuve en su casa en Barcelona. No me acuerdo si el, si el libro se me lo regaló allí. Y ahí eh, explica eso y yo presté mucha atención a ese, a ese tema. Que las, las cabezas son las que eh, caracterizan a las razas. Y no es lo mismo un dogo canario, que lo estaba yo leyendo hoy, bueno, corrigiendo artículos de los que van a aparecer en el libro ahora, en el nuevo libro, en la segunda edición. Eh, el dogo canario, en términos generales, es demasiado alto de grupa, ensillado, muchos de ellos, más cerca de tierra, del suelo, que el perro de presa canario que nosotros criamos. Los nuestros además tienen mucha más facilidad, digo, mucha más capacidad para el trabajo, las bocas mucho más correctas. Tengo que tener mucho cuidado también con las bocas. Por eso es que cuando incluyo yo algún perro ajeno que procuro que esté de atrás, eh, ligado con mis perros de presa de generaciones atrás, siempre aparece algo. Pues es muy difícil. Así que cuando. Eh, algún señor por fuera eh, me ha comprado algún perro y dice no porque me salió no sé qué, vamos a ver lean mis artículos, lean mi libro y se enterarán de lo que va la cosa no es una raza hecha, perfectamente fijada el bullmastiff hasta hace pocas décadas y todavía ahora hay diferencias yo tengo ahí un Bullter, digo, un libro del Bull Mastiff, donde aparecen fotografías muy interesantes de principios del siglo XIX, eh, del siglo XX, que tenía que ver aquello con lo de ahora. Bueno, pues con respecto a los perros, por ejemplo, que uno vende, exporta y lo destina a la reproducción, yo procuro mandar perros que estén muy bien. Mi empeño es ese. Pero si yo en mi criadero, de los perros que yo dejo para mí, de las camadas, cuando tienen a lo mejor un año, quito el perro o la perra, aunque tenga la boca completa, mordida en tijera, buena morfología. Pero hay algo, que es de los que yo digo de desecho, que son perros muy buenos, la mayoría de ellos, ya no, no alguno que tenga displasia, una ligera displasia, o displasia unilateral, o que tiene un progratismo, o que le falta un premolar en mis perros, raro, eh, raro. Pero que, eh, el que el que reclama o lo publica, eh, pues no ha pensado bien, no ha pensado bien que lean mi libro, que lo digo, que es una raza que se está formando y una raza no se forma en cuatro días, ni en cuatro generaciones, ni en cuatro décadas. No, no, no, no, no. no. Ustedes coger un bulldog inglés, están hechos una basura, ya lo sabemos, pero bueno, todos son bulldog inglés. Los hay mucho mejores que otros, depende también de los criadores. Depende de la selección, que lleven haciendo y que vayan limpiando, porque ahora del bulldog inglés lo que tienes es que limpiar toda la basura que lleva ese perro dentro. Esa basura genética. Monórquidos, criptórquidos, problema de displasia cadera. A mí me decía un veterinario, Miguel Ángel Morales Bello, me decía, es que yo, porque a ellos le llevaban muchos bulldogs por las de las cesáreas e inseminaciones, mejor dicho, inseminaciones porque no cubren una perra, hacen inseminaciones. Dice, todos los perros displásicos, todos, me dijo Miguel Ángel. Pero es que en esas fechas, cuando me lo dijo Miguel Ángel, me dijo, Manuel, yo he calculado que el 80% de los perros de presa canarios tienen serios problemas de displasia de cadera. En mis perros, no pero que aparezca alguno, me tengo que escandalizar, me tengo que, que deprimir. No, pero yo trabajo, crío con perros libres de displasia de cadera y las bo bocas correctas, pero siempre aparecerá alguno de alguna camada. Ahora mismo tengo yo tres camadas, una con cuatro de una camada de once, uno muerto, diez vivos. Luego para atrás, para atrás, para atrás, porque la perra no se presentó bien el parto. Poca leche, no comía. Total, lo saqué adelante, cuatro con biberón más la madre. Ahí están, preciosos. Muy bonitos. Las boquitas, la morfología, todo. Ya llevan días comiendo, muy bien. Luego tengo otra de siete. De siete, de once o doce. Al final logré sacar siete. De 7, uno se fue quedando atrasadito y ha muerto ahora hace dos días o tres. Yo la puse aparte, la cuidaba especialmente, pero no, al final parecía que escapaba, pero no, se murió. Entonces, de esos seis me quedaba dos, la pequeña y otra. Bueno, pues ha quedado la otra, más cinco que están vendidos. Esos perros tienen una morfología muy correcta, correctísima. Se les ve desde ahora. Tienen ahora para tres meses. Ayer estuvo la veterinaria aquí a ponerles el microchip y tal, para las cartillas, para poderlos exportar. Bueno, están vendidos. Y los otros cuatro también. Bien. Entonces, estos perros, estos cinco, porque la otra me la quedo yo, pero los seis, vaya temperamento tienen. ¡Qué vivacidad! ¡Qué cosa! extraordinarios ahora vamos a ver las bocas porque los padres, los abuelos, mis abuelos todos tienen las bocas completas y tienen todas las mordidas en tijera perfectas ¿qué les encuentro yo? todo criador consciente y con cierta veteranía en la cría siempre les encuentra algo lo que sea para mí me gustaría ese mismo perro esos mismos cachorros, que todos son muy iguales, que tuvieran más estructura. Pero claro, como decía aquel cazador Miguel Amador, don Manuel, no hay dama completa. Y tenía razón. Entonces, ay, si estos perritos tuvieran eso, pero bueno. Pero si le faltara lo demás, lo otro lo tienen todo. Hoy, he bueno, de los seis, tenía tres en una perrera y tres en otra para la de la comida, que no hubiera demasiada pelea. Bueno, pues ya he tenido que separar dos en la otra, porque ya uno que es peleón como el solo, se pelea con el otro que es muy peleón, que creo que sale para Valencia. Una cosa exagerada. Bien. Para mí, estos perros son en un 90% excelentes. Lo otro ya se irá logrando pero tienen, porque la perra, la perra, es una perra grande, pero no es esa masividad la correcta, es menos, ahora de carácter maravillosa, guardiana única, ella no conoce a nadie excepto la familia, y no ha sido adiestrada para nada, tiene la cadera perfecta, los cachorros, congo, bueno, Shito, que le llamamos Congo, el negro, ¿no? Bueno, pero claro, y eso que Congo tiene una estructura espectacular, tiene unos jamones, bueno, pues, y yo me he quedado con una hembrita, por mi gusto, me hubiese quedado con las dos hembritas, que una sale para afuera, preciosa, pero preciosa, no sé para dónde va. Bien, entonces, en la cría, todo es muy complejo, el Bull Terrier, el bulldog inglés, el dogo alemán, el mástir español, todo eso está metido de esto, hay toda una complejidad, que a la hora de seguir en la línea propia, y yo tengo que contar con mi línea, y a mí cuando me preguntan, mira tú qué harías aquí, Uf, trabajo tengo yo con lo mío, pues cuando tenemos en cuenta de que esto es verdad, lo que yo planteo en mis artículos, en mis vídeos, que todo esto es producto de cruces, pero es que todas las razas en sus orígenes son producto de cruces, que es lo que una vez me decía un señor de Madrid, muy experto en la cría de distintas razas y juez internacional, me decía Manuel, que todos son producto de cruces. ¿Las razas no son salidas del arca de Noé? No, no, no, no el mastín napolitano que es producto de cruces el cane corso no hablemos ya haremos vídeos sobre eso el bulldog inglés a finales del siglo XIX que era producto de cruces pero de toro español el bullmastiff también del siglo XIX pero de toro español con lo que tenían por allí el mastiff inglés también y si no que le pregunten a don Carlos Salas Melero que él sabe de eso que lo publicó en un, en un artículo extenso en su revista, que publicaron, una revista muy interesante, que yo tengo aquí eh, como oro en paño, por lo que allí viene de eso y otras cuestiones. ¿no? Entonces, al joven del Bull Terrier, pues lo que estoy hablando que se haga extensivo para todas las personas que me escuchen, ¿no? que el hecho de que aparezca esto o aquello, pero veamos la parte positiva del perro de presa canario, los refrescos de sangre. El problema de las razas es cuando están muy fijadas, el, el libro de orígenes cerrado, eh, que no se permite meter otra raza pura, la que sea, para refrescar, para mejorar, pues van decayendo, como le ha pasado al mastín napolitano, al Dogo alemán, al Bull Mastiff que en su origen era producto de cruces, pero tiene el libro de orígenes cerrado. Yo me fijo mucho en las razas, razas caballares. El caballo español, el caballo árabe, el pura sangre inglés, son razas con libro de orígenes, el studbook cerrado. Tiene que ser pura sangre inglés con pura sangre inglés. Árabe con árabe, español con español. Pero los portugueses tienen el caballo lusitano, que tiene, no tiene cerrado el libro de orígenes, según tengo entendido. Se admite, en según qué circunstancias y en qué casos, la introducción de caballo español. Pero es que resulta que el pura sangre lusitano, llamémosle pura sangre por decir algo, ¿no? Es más, en más de un 90% descendiente de caballos españoles desde hace... Un par de siglos, mínimo. El, eso de que el, el, lusitano, el caballo lusitano es de origen milenario, como le he oído yo a algún ganadero medio despistado portugués que cría lusitanos, eso es mentira. Ahí está el libro de Juan Carlos Altamirano sobre el caballo lusitano en español, en inglés y en francés. El señor murió hace muchos años pero hizo una gran contribución sobre el caballo cartujano, sobre el caballo español y cómo lo documenta, y el caballo lusitano también, y cómo lo documenta con el número de yeguas que ahí aparecen, las medidas, las capas, los orígenes, de qué ganaderías, los sementales, bueno pues en el lusitano está abierto todavía el libro de orígenes para según qué cruces. Pues yo cuando miro los caballos europeos, de salto, por ejemplo, alemanes, el, el hanoveriano, el, el besfaliano y otros, el trakener, eh, o el holandés, el Kupn, pues ahí no están cerrados. Cruza cada ganadero como le parece. Hay una guía, tienen sus límites, pero... Así han logrado sacar unas razas maravillosas para la doma clásica, para el salto, para el completo, yo qué sé. Entonces, el perro de presa canario, desde mi punto de vista, y como yo lo estoy llevando, otros hacen lo que saben, lo que pueden, eso no termina, lo están haciendo mejor fuera que en Canarias, en Estados Unidos, en, o sea, en Estados Unidos, sobre todo en Canadá también algo y en, y en Europa, tienen claros los conceptos: la salud, el estándar y tal. Y entonces, lo mismo que otras razas que son producto de cruces, que tienen el, el libro de orígenes, el Studbook cerrado, eh, pero que durante muchos años trabajaron con esos perros que eran producto de cruces. Y lo fueron fijando, y fueron grandes perros, digo grandes razas. Lo que pasa es que las arruinaron en los shows, en las exposiciones caninas. Y yo digo que no está mal que haya morfológicos, pues, pues tienen que demostrarlo. En los caballos ocurre eso. Están los morfológicos, por ejemplo, el lusitano. Vayan a Golga, Gollega, se escribe, en Portugal, sobre el caballo lusitano. Verán cómo trabajan esos caballos, se presentan a morfológico, a ver si están dentro de la raza, pero después lo tienen que demostrar, y el caballo español en el SICAP, en el ECUMAT, por ejemplo, el SICAP es el mayor morfológico de caballos españoles que se celebra en el mundo. Sevilla, en el recinto ferial, yo he estado tres, en tres ocasiones. El ECUMAT en Madrid, lo mismo, pero aparte del morfológico, luego está la prueba básica de doma con filete, pero ahí ya se ve el caballo que vale, ¿eh? los que entienden de caballos españoles y no caballos españoles que saben de funcionalidad enseguida se saben dar cuenta que eso lo es todo, no pero ya es un, un gran avance para la selección de acuerdo entonces yo por ejemplo tengo una potra que la estoy viendo yo desde aquí bueno ya, ya tiene seis años esta potra es nieta de Urdidor, de la yeguada candao Urdidor se vendió de semental ya había cubierto muchas yeguas en España y me imagino que tendrían semen congelado para seguir cubriendo, inseminando yeguas, pues este caballo se vendió para Guatemala, para un ganadero, en 900.000 euros. No es que yo los viera pagar, es que eso consta, en las redes está, urdidor de candado. Bueno, pues esta yegua mía que ahora tiene una cría con hispano árabe yo la utilizo para sacar hispano -árabe con grandes caballos hispanos, digo grandes caballos árabes esta es nieta de urdidor hija de africano candao que es un semental que tiene allí en candao la yeguada candao Sevilla para cubrir yeguas espectacular bueno pues el urdidor ganó el morfológico 71 71 la cruz y ese mismo año en clase abierta a hembra yeguas ganó una yegua de candao también 1,70 la cruz bueno, pues ese caballo tuvo que pasar por las pruebas básicas de Doma. Pues en el caballo, digo, en los, en los perros, se han cargado la, con las exposiciones. Hagan morfológicos, me parece muy bien, el que quiera ir, que vaya. Pero hay algo mucho más importante. Porque llegan allí, presentan un perrito, muy bien, está el juez, está juzgando, y según los criterios del juez o el capricho en aquel momento del juez, o que está más ese perro que el otro con arreglo a su criterio, a lo mejor su criterio está equivocado, luego el amiguito, para mí es este, este, que es su amigo. Yo les voy a contar ahora, para, para resumir y terminar, Clemente Reyes Santana, muy amigo mío, lo considero un gran amigo, en Gran Canaria pues me llamó y me dice, mira Manuel, que las fiestas patronales de Galdar, de donde él es y donde él vive, en el norte de Gran Canaria, pues dice, para las fiestas patronales, tenemos eh, todo, todos los años hacen una exposición de podencos, exposición de perros de presa, y da igual. Dice, mira, dice hazme el favor y vienes a juzgar los perros de presa. Digo, no me metas a mí en eso porque no me gusta. No, no, no me gusta, yo no... No quiero, dices que lo juzgo yo todos los años y este año quisiera yo juzgar los podencos para que no digan que siempre estoy juzgando yo a los presas, bien, estoy juzgando a los presas. Bueno, pues nada, allá que se va Manuel Curto a juzgar a los presas. Me recibió muy bien, me pagan el pasaje, yo me establezco allí, me pagan la comida bien. y juzgamos, juzgo yo mis, los perros de presa. Bien, yo tenía claro, tengo claro, siempre he tenido claro que no hay que mirar la cara del dueño, hay que mirar el perro y tener en mente el estándar, y el que más se ajuste al estándar, en todos los sentidos, no solamente en el aspecto, sino esa forma de caminar, ese talante, la forma de mirar ¿no? yo veo mucho bueno, pues cuando estábamos allí, que no habíamos empezado todavía los juicios, me viene un señor que ya no vive, no lo voy a mencionar. Este señor sabía que yo era muy aficionado a los pájaros de jaula. Y una vez había estado yo en su casa, viendo sus perros, y tenía un gorrión en una jaula, un gorrión que cantaba como un canario y al parecer, por lo que él me comentó, ese gorrión lo cogieron de pichón y lo metieron en una jaula y escapó. Y, y claro, a quien imitaba a los que cantaban eran gorriones, no eran canarios. Entonces él aprendió a cantar como los canarios. Bien, Yo me quedé alucinando aquello, yo no lo sabía. Entonces, al cabo de un tiempo que tengo que ir a juzgar, Viene, me saluda el Señor, muy amable, muy correcto, muy cordial, muy... ¿no? Y me dijo, mira, cuando, cuando termine los juicios y tal y cual, antes de que te vayas para Tenerife, pasa por casa y te llevas un par de pájaros y tal y que cual. Y yo me quedé pensando, digo, no, este Señor no me quiere regalar un par de pájaros, porque la vez anterior no me regaló a mí ningún par de pájaros. Este Señor me está comprando. Entonces dije que sí, que sí, bueno, vamos a ver si tengo tiempo, me pasaré, ya te llamaré. Y yo juzgué los perros. Había otro señor, amigo mío, con perros, con un perro de presa que daba un cante a ah, American Stafford, que echaba para atrás. Tenía el corte de. No. Bueno, pues yo me limité a juzgar dentro de mis criterios. Un perro leonado con orejas sin cortar, que en aquellas fechas todos los perros iban con orejas cortadas. Para nuestra, nuestro concepto de la estética del presa, las orejas sin cortar no le beneficiaban. Pero aquel perro, desde mi punto de vista, era el que más se ajustaba al estándar, el corte de todo el perro. Mediano, en fin, todo en su conjunto, no lo voy a describir ahora. Resultó ser que era de un chapista, de allí, de, de, de, de frente de, de Galdar, de los caideros de Galda, de por allí y no lo conocía y segundo le dejo el, el, el segundo premio a Julián Celis desde que yo vi el perro espectacular del cruce Rocote con la hermana marquesa o con una hija de Rocote unos jamones un castillar unos huesos un bull mastiff al lado de aquello era una caca. O sea, le salió el perro. Y ese lo había criado Julián Celis, marileño, pero que vivía muchos años allí, en Gran Canaria. Bueno, pues, eh, segundo premio, el de Julián Celis. Porque, claro, los demás dejaban muchísimo que desear. No había por dónde cogerlos. Desde mi punto de vista. El de, el, el de los pájaros daba tufo a mastín Napolitano, pero un cruce mal hecho en segunda o tercera generación cenizo de color, atípico, no me gustó nada nada entonces yo juzgué con arreglo a cómo yo veía a esos perros termina el juicio de los perros una joven que me viene a increpar que porque él le había dado el premio a tal y no se lo había dado cual porque no sé qué, porque si no sé cuántos, acusándome de, de amiguismo. A mí eso ya me sacó de quicio, le dije, yo le daba intentando argumentarle, ¿no? Y ella que no, le dije, pues mira, la próxima vez lo juzgas tú, no lo juzgo yo, me te metes tú ahí, lo juzgas tú, y ya tú, termina, que te llamen a ti, punto. Y viene Julián Celis a reclamarme. ¿Por qué le había dado el premio a aquel? Que su perro era mejor que el, que, el, que el otro. Digo, mira, Julián, ese perro está más dentro del estándar. El tuyo da mucho tufo. Así mismo se lo dije. Yo utilizo ese término, ¿no? El aspecto, ¿no? Al Mastiff se le nota mucho. Y el perro tiene, aunque sea un producto de cruces, tiene que alejarse, que no se note de las razas que han intervenido. Que no se note. Y el perro tuyo es maravilloso. Yo lo usaría para criar, si está bien de cadera, bien de boca, no tenía prognatismo, no le faltaba ningún premolar, tenía unos maseteros tremendos, bien aplomado, pero claro, cantaba. Bueno, pues eso es con lo que me encontré la única vez que yo juzgué perros de presa ajenos por ahí. Ya no tengo por qué estar juzgando perros, yo juzgo los míos, si me equivoco yo pero yo los juzgo en el momento de cruzar esta perra o cruzar aquella perra entonces, volviendo a lo del Bull Terrier eh, no ni pienso cruzar con Bull Terrier ni pienso cruzar con Dogo Alemán que quede constancia ni pienso cruzar con Bulldog Inglés el que me pongan ni pienso cruzar con nada de todo eso el único perro que a mí me interesa para refrescar de vez en cuando perro de ganado majorero. Pero, ¿qué hay hoy en día de perro de ganado majorero? Esa es la historia. Yo cuando me entero de un perro que hay en tal sitio, voy a verlo. A mí me regaló un amigo mío un perro muy bueno. De aspecto majorero, con muy buen físico, con cuatro, digo, dos espolones en cada pata atrás, muy típico. Y un día le dije, mira, si lo vas a quitar, regálamelo. No, que vaya, yo no lo voy a regalar, que va. No lo voy a quitar, perdón, no lo voy a quitar. Y al cabo de un año así me llamó y dice, mira Manuel, tú sigues interesado en el perro majorero. Yo digo, sí. Y dice, pues bien y llévatelo. Pum, lo traje. ¿Con qué finalidad? no para cubrir sobre la marcha como era un perro muy joven de dos años digo bueno ya veremos ya veremos cuando yo vea la perra adecuada cruzaré pero eso no son perros de presa no, eso después hay que seguir vale. el, único, el único perro tipo el, el único eh, tipo de perro que a mí me interesa es un buen perro de ganado majorero pero cuidado el que oiga eso, que sea un poco inteligente y que escuche lo que ahora voy a decir. De lo que hay ahora. Y yo he visto mucho, durante muchos años, no lo he visto todo, pero sí que he visto mucho en Fuerteventura, en Gran Canaria, en Tenerife, porque siempre se desparrama alguno, y yo conozco a algunos aquí, en Tenerife, me llamaron de Fuerteventura para regalarme majoreros. Luego no sé qué pasó ahí. Que a lo mejor este joven dijo que iba a regalarle a Manuel Curtó y el, y el otro de los majoreros a lo mejor le dijo, tú estás loco a Manuel Curtó regalarle perros tú. Pero tú estás loco, se lo quitó de la cabeza y eso terminado. Cuando fue cuestión de ir a buscar a los cachorros majoreros, que dije, no, yo te compro uno. Y dice, no, no, yo se lo regalo. Digo, ah, bueno, pues nada. Cuando mi hijo dijo que iba a ir, igual que había tenido un accidente gravísimo, cosa verdad, nos mandó fotografías, pero luego no ha habido forma de comunicarse con él. Yo tenía interés por este motivo, porque me dijo, no, yo le presento a alguien que tiene gente que yo conozco del campo, cabreros, que tiene algún ejemplar muy bueno. Dije, caray, el cielo abierto, menos mal. Pero no, todo el gozo en un pozo. No se ha cumplido ese compromiso por su parte. No por la mía, que yo iba a ir. O iba a ir mi hijo porque yo no me pongo mascarilla. No me la he puesto una sola vez. Ni en ni la época de la, la pandemia, ni posteriormente. ¿Eh? Y entonces, para viajar en avión, pues yo iré a Aventura cuando digan que ya no es necesaria. Y si no, pues ya veré cómo me las apaño yo. Pero, pero eso, lo único que me interesa, ninguna otra raza me interesa porque después hay que estar trabajando todo eso, ahí venga y dale, y venga y dale. Y me dirán, hombre, pero es que con el perro de ganado mejorero también. Sí. Pero yo le, cogí, yo le tengo cogido el truquillo. Y ahí hay rusticidad. Ahí hay buenas bocas. Pero de 100, pongamos, de 100, si hay 3 o 4, o 5, como mucho, no solamente en la apariencia, desde mi punto de vista, desde mi criterio, con arreglo a mis conocimientos de la raza. Todo lo demás yo no lo metería en mis perros. No lo metería. Porque es luego alimentar perros y pierdo eh, y todo perdido. Y luego a ver a quién le coloca esos perros. Cuando hablemos del doctor Montequi acuerden de este, de este vídeo y entonces eh, se acordarán de lo, que, de lo que yo les estoy planteando. Así que nada, pues espero haber respondido con creces y con todo este... Eh, abanico de posibilidades que he tenido de experimentos que todavía puedo hablar más de experimentos que yo he hecho que no me han funcionado ya iremos hablando de todo eso pero no cometan el error como han hecho algunos de coger un perro majorero y meterlo en el presa porque luego le salen basuritas rocky hubo uno en gran canaria ¿Eh? Eh, de Reyes, Felipe Reyes ese perro murió hace muchos años en mi libro aparece la fotografía de ese perro con orejas cortadas porque no sabía ni que era un perro de ganado majorero le habían regalado a Felipe Reyes dos cachorros en Gran Canaria, un amigo lo llevó a cortar las orejas y luego se enteró con el tiempo porque él no tenía idea de perros que uno era perro de presa, de los de Gran Canaria me imagino que con mucho cruce de Mastín Napolitano y un perro de ganado majorero y él se enteró de que era un perro de pura raza, muy bueno, cuando yo fui a ver, que no sabía que ahí, en ese sitio, que íbamos a alquilar un automóvil para una familia, ¿eh? y esta gente alquilaba automóviles para el turismo, cuando fuimos allí, cuando yo me asomé, donde tenían ellos la exposición de los automóviles, o, y el taller, y tal igual, y vi aquel perro que vino hacia nosotros, y le dije yo a Valeria, mi, no mi hija, sino a Valeria madre, que era nuestra primera, en la primera época de matrimonio, y cuando vi aquel perro, dije, ¿tú el perro majorero ese? Felipe Reyes no sabía lo que tenía allí, pero él lo puso a mi disposición. Crucé con dos perras, con Vega, fenomenal. Que, ya sube, su, que Vega ya traía de majorero, en la, ya tenía en la cuarta generación, atrás. Y Bulldog Inglés también traía. Por eso ella era rabona, ¿eh? y tenía el pronatismo, y etcétera, etcétera. Pero claro, a veces funciona, a veces no. Porque con la que yo tenía más esperanzas de que Rocky funcionara, el producto mejor, era con una hija de Chio, Que era una perra de presa radiografiada, bien aplomada, una maravilla. Por pues lo que dio, me desprendí de ello. No me sirvió en cambio lo otro sí, medio godo, grado A, extraordinario para el trabajo, 50 kilos de peso, luego Nito, grado A de cadera, boca completa, lo mismo, hermanas de godo, Gira y Guama, grado B, bocas completas, y esto se metió aquí en el criadero, pero cuidado, ahorrense el trabajo, si ustedes tienen una buena perra de presa y consiguieran, no lo que le dicen que es bueno, hay que entender, ¿eh? cruzarlo con esa perra y a lo mejor funciona. A mí me funcionó con Vega y con la otra no. Pues nada, un cordial saludo y hasta el próximo vídeo. Espero haber respondido lo suficiente y aclarado puntos que pueden ser interesantes para cualquiera de las personas que ven mis vídeos.